Bueno, bienvenidos a Dani Emocional. Hola Deli, hola Cris, nuevamente. Hola Dani. Y el tema hoy es... La percepción. La percepción. Bueno, la percepción la y la culpa. A través de la culpa, digo yo, porque hablamos de eso, ¿sí? Pero para hablar de eso tenemos que explicar un montón de otras cosas que tienen que ver con con muchas cosas que hemos dicho antes, pero quizás ahora hay que refrescarlas para poder contar eh, cómo es que percibimos, cómo es que las personas perciben para vivir la vida que viven cada uno ¿no? en, en una proyección de los pensamientos, cómo es que siente una persona para poder eh, percibir y con el tiempo quizás generar un síntoma. ¿sí? Entonces nosotros hablamos de esto, eh, cómo percibir, cómo es que percibimos y cómo es que lo podemos reconocer para poder hacerlo consciente, modificarlo y mejorar la información. En eso es el tema de hoy. ¿sí? Entonces, para esto tengo que decir que el 97% o 95% de la vida nuestra está manejada por el inconsciente. Esto lo venimos repitiendo continuamente. ¿sí? Ese 97% es una información transgeneracional. Los pensamientos, el sentir, la información nunca se pierde. Entonces va pasando en el ADN, que es lo que hablamos nosotros, el ADN de las emociones. Entonces toda esta información nunca se pierde, jamás se pierde. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de que de, asociando a la culpabilidad... Estamos hablando de que nosotros siempre relacionamos lo bueno o lo malo. Si nosotros relacionamos que las cosas son buenas o malas, eh, hay un juicio. Y si hay un juicio, creemos en la división. Si hay división, eh, el ego es cuando pierde poder a través de sacarse responsabilidad. ¿no? La persona saca responsabilidad eh, a través del juicio al otro. Porque el otro me hizo, o porque el otro hace, o porque la vida, o la situación del país, o lo que sea, está generando esta situación en mí. Entonces, en ese victimismo, este, me protejo, eh, sacándome responsabilidad, y de esa falta de responsabilidad, genero eh, un poder en el otro, para poder... Este, eh, no poder liderar mi vida, que sería, estoy perdiendo y transfiriendo mi poder porque no estoy dejando de crear y estoy dejando de eh, poder elegir, eh, elegir el camino que quiere claro. seguir porque dejo de crear. Bueno, más o menos esta es la historia que vamos a hablar hoy que es este, sobre cómo es que eh, las personas... Eh, en cualquier aspecto buscan y, y pierden el sentido de, del poder a través de la vulnerabilidad, el miedo eh, de hacerse responsables de lo que quieren realmente eh, hacer y echándole la vida y creyendo que eh, es el destino, ¿sí? creyendo que la vida eh, tiene responsabilidad a través del destino que vino hacia cada uno de nosotros claro, pero en realidad estaríamos eligiendo tal vez desde un lugar equivocado sí, creyendo que eh, el error o la culpa está afuera no hay culpa, pero sí entender que yo soy responsable de mi propio destino a través de la proyección de mis pensamientos de mi sentir, entonces si yo le meto responsabilidad al otro no voy a entender que en sincronicidad la vida me está mostrando lo que no quiero ver entonces, en ese sentir, hace que el otro eh, eh, perciba, o sea, eh, nosotros percibamos eh, de esta forma de víctimas. ¿sí? ¿Pero qué sería la culpa? La culpa es el miedo, el miedo al no reconocimiento, el miedo eh, que hace que me quite responsabilidad en mi vida. Eh, de lo sucedido, de lo que suceda constantemente en la vida. A su vez eso hace que ese sentir agudizado genere algún síntoma con el tiempo, ¿no? ¿Podríamos decir que es una contradicción interna, por ejemplo, entre nuestro sentir y nuestro pensar? Claro, que es una emoción contradictoria porque, eh, fíjate que siempre cuando nos enojamos, estamos teniendo esa emoción contradictoria, porque estamos pretendiendo, estamos dejando de amar. Si yo dejo de amar eh, eh, es porque estoy queriendo que los demás o las cosas sean como yo quiero que sean. Ese egocentrismo que hace que vea siempre a través de mi necesidad, de mi información. Por eso digo que no hay culpabilidad, no hay algo bueno y algo malo. Lo que nos sucede en sincronicidad a todos tiene relación con lo que hablábamos del campo magnético, de lo que yo atraigo a través de mis pensamientos. O sea que si, si lo que me suceda va a tener que ver con esta, esta resonancia de mi vida. Y si aprendo a mirar eh, que el otro es como es, porque tiene una información para ser como es, voy a, a tomarlo, que, que estoy eh, generando para que la vida, el universo, Dios me presente esta posibilidad de darme cuenta a través del otro ya que siempre hablamos que el otro no existe que solo está para mostrarme lo que soy y que en la vida siempre me voy a encontrar con esto lo que llamo dificultad que es una oportunidad o una bendición para darme cuenta de lo que tengo que trascender para poder evolucionar Sí. En realidad lo que nosotros vemos en el otro es lo que nosotros estamos proyectando de nosotros mismos tenía. Siempre en otra polaridad porque cuando nosotros hablamos de, de que alguien nos agrede no estamos no reconociendo que nosotros nos agredimos a nosotros mismos entonces si nosotros nos encerramos en, en este estado de victimismo ¿no? de, de, de querer que el otro sea como yo quiero eh, siempre estamos hablando de una necesidad ...que está relacionado con tu historia de tu información... ...el otro va a mostrarte lo que no querés reconocer de vos mismo. Entonces todo lo que venga es una bendición para darte cuenta... ...de lo que no querés reconocer. Entonces haciéndolo consciente es muy posible que le puedas modificar. Recordando que somos duales, entonces siempre nos vamos a encontrar... ...para que haya energía, amor, en, con la otra polaridad. Entonces la otra polaridad es lo que te está mostrando lo que no querés ver, lo que me enoja me pertenece. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces que se eh, manifiesta la culpa? Quizás eh, no nos damos cuenta, ¿cómo la reconocemos? Bien, la culpa está relacionado con el miedo, ¿el miedo a que, El miedo a no ser reconocido, el miedo a, a hacerme cargo de la responsabilidad que he generado, en mi resonancia a través del otro, que quizás el otro se enoja a través de mi actitud sin poder percibir eh, lo, que, lo que estoy creando sin darme cuenta, ¿sá? puede ser mi intolerancia. Es bastante, ser... bastante oculta, ¿no? La culpa... Es... Siempre es sutil, esa, sutil. Esa, eso sutil hace que no podemos reconocernos porque el ego lo que hace es siempre pensar en la división y creer que el otro es responsable de lo que estoy haciendo sacando mi responsabilidad y generando un... perdiendo el poder y dándoselo al otro ¿no? perdiendo el poder es porque estoy... ahí te dejo eh, perdiendo el poder porque en ese momento me vuelvo vulnerable, víctima y, y buscando un responsable y dejo de crear mi vida sin liderarla para poder eh, eh, trascenderla y poder atraer lo que yo realmente deseo. Me desconcentro de lo que es, lo que vine a proyectar en mi vida, lo que vine a hacer, a descubrir mi don, eh, que sería aportar algo positivo al mundo. ¿Qué decías, Cristina? No, lo que era como una pregunta o una reflexión, no sé. Sí. Eh, porque hablamos mucho de la culpa y es cierto, pero me parece que... Digamos, porque culpógenos creo que somos un poco todos. Sí. Eh, eh, pero no debemos dejar de reconocer, digamos, que está instaurada en, en la humanidad, desde, bueno, desde que el mundo es mundo, esto es un tema ancestral, y que sí. tiene que ver con el castigo. El castigo, eh, digamos, este, es útil para regular las conductas sociales, ¿no? Y bueno, y luego se, eh, se va a la espera de la vida privada. Bueno, por eso viene un poco, le viene la culpa. Bueno, lo, lo importante sería poder transmitir, que eso me parece estar muy bien vos Dani, este, que, que no hay culpa, que no, que nos instauran la culpa, socialmente está instaurada. Sí. Digamos, nosotros, a ver, Cris, eh, es un estigma estigma de la humanidad ¿verdad? claro, nacemos con culpa sí, nacemos con culpa ya desde que hablamos de Adán y Eva el pecado original este, desde ese lado de que nos fueron transmitiendo la el estado de culpabilidad en un estado de conciencia ahora nosotros podemos hacerlo conciencia para corrernos de esa, de esa culpa y miedo que es la que no nos deja crear y avanzar por eso en este claro. caso que yo he dicho en varios programas o en unas entrevistas con Karina que digo cuando los go gobiernos y las, la, las, eh, los canales de televisión y todo eso van manipulando una información para transmitir miedo, ese miedo genera culpa, esa culpa transmite una baja frecuencia para que las personas eh, no puedan crear, sí, porque los mantienen en el consumismo, en el miedo, el miedo a perder siempre, ¿no? Estamos hablando claro. del miedo, miedo a perder. Sí. Disculpame, el miedo, que el miedo también lo adaptamos a la, a la parálisis. El sí, a el miedo paraliza, ¿no? exactamente. Y con eso eh, también se controla. ¿sí? Entonces, eh, cuando hablamos del, de, del COVID, siempre hablábamos de que eh, alejarse del miedo, ¿tá? alejarse de la, de, de la información que está dirigida con un formato, con un interés. Eh, masivo, social, ingeniería social a nivel mundial. ¿no? Entonces, este, con eso podemos mantener nuestro cierto sistema inmunológico, eh, cambiando la percepción, solamente eh, incorporando información que realmente nos haga beneficio a, a nuestra proyección de pensamiento, no a incorporar sin creer que no tiene sentido y nosotros vamos a generar un sentido sin darnos cuenta en, en escuchar constantemente este bombardeo de miedo y culpa, que genera culpa. Así que, eh, sí, paraliza, por eso paraliza, baja el sistema inmunológico y la gente eh, genera el síntoma. Porque pierde el poder, entonces siempre vamos a generar la culpa al COVID, a la situación del país, el mundo, lo que sea, y, o a la inseguridad. Y entonces este, eso es lo que hay que correrse, generar una frecuencia de atracción de lo que uno desea, que tiene que ver con los pensamientos, liberando todos estos pensamientos que eh, son pesimistas y nos perturban, eh, solo observando eh, lo que realmente deseo para que en frecuencia traiga lo que yo deseo, ¿no? lo que quiero a través de la moto. Y ahí descubrir mi don, digo yo, el don de cada uno que tiene, que tiene que ver con, la, con descubrir, porque no es que venimos con un don, este, con, una, con una una tarea para hacer en este mundo. Un propósito. Sí, un propósito. No venimos, con, no un venimos propósito. con un propósito. Yo siempre pensé que nosotros veníamos no. a conocer el amor. Bueno, esa, esa es la, eh, en realidad no conocer el amor, sino a trascender el amor. El amor Pero, de qué? O sea que si ¿Qué es trascender? ¿Trascender es? Trascender, para mí primero es una palabra maravillosa ¿Y qué es trascender? ¿Qué es trascender? Y yo lo, lo imagino superar, traspasar, eh, trasponer eh, Son como cosas así, como similitudes que yo le agrego no eh, Ante una situación donde nosotros nos encontramos Por ahí es trasponerla ¿No? Bueno, entonces, trascender el amor a través de una información, la información que ya traemos en el ADN, ¿no? el miedo y culpa. Entonces, el del conflicto de separación, miedo y culpa, que hace que eh, vayamos evolucionando a, a través de la comprensión, dejando de pretender solo amando. Eh, y eso es lo que podemos hacer eh, incorporando toda esta información para adquirir el poder que tenemos que no lo podemos reconocer es inmenso eh, a través de, de amar hacer todo amando ¿Sí? y ahí te vas a olvidar de todas las lo que son lo que creas que es dificultad ¿Ya? a su vez te van a venir más dificultades ¿eh? porque lo que tienes que aprender a trascender y es vendría de a ser entrenamiento en esta vida ¿no? Claro, pero nosotros en, esta, así, en, esta, en la vida cotidiana, en la vida diaria sí. este, tal vez no nos detenemos a mirar, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros estamos, a, si, estamos atravesando una situación de conflicto que nosotros tenemos que atravesar, ¿no? Que quizás no está saliendo desde el amor, está saliendo desde otro lugar No, sale del amor porque en realidad siempre la, la sincronicidad de la vida te va a poner el conflicto que llamás, este, que es una bendición para que trasciendas el amor que no puedes comprender. Entonces siempre, eh, recuerden que al nosotros llevar una información transgeneracional ¿sí? este, del ADN, nosotros manejamos una información de 40 millones de velocidad bit como las computadoras en el inconsciente y consciente de 4 millones, o sea que cada vez que ustedes tengan una reacción va a ser una reacción de una información transgeneracional o una información que hayas recibido en tu vida entonces es muy eh, eh, eh, imperceptible en ese momento poder reconocer que, que muy sutil que poder reconocer que es eh, esta información no me pertenece y que es lo que hacerla consciente para poder detenerla y, y poder mejorar esta información. Así que la idea es empezar a entrenarse pidiendo perdón, eh, aceptándose que esto no me pertenece, hacerlo consciente y empezar a eh, modificar esa información que no te pertenece, que puede ser eh, la ira, el enojo, la reacción, el control, el egoísmo, la, el, los celos, la posesión. Este, que eso hace que, eh, eh, que todo ese miedo que te genere culpa Y que no puedas crear ni ser este, tampoco atraer para descubrir eh, lo que viniste a A, a trascender y a descubrir en tu vida Que sería lo que quieras hacer con amor que puedas dar a este mundo Para, para poder ayudar o colaborar en, en trascender Claro, supongo que eh, en, en esta situación, si no, mmm, nos ponemos, tomamos todas estas herramientas que vos nos estás dando, creo que eh, quizás eh, jugaría un papel fundamental la observación, ¿no? Bueno, claro, agudizar, como dijimos muchas veces, agudizar el observador para darnos cuenta de que las respuestas que tenemos muchas veces no nos pertenecen, como el sentir, eh, que es espontáneo, de egocentrismo, de la búsqueda de la necesidad de falta de reconocimiento o el miedo y ese miedo que hace que reacciones de determinada manera entonces cuando lo haces consciente bueno, pedís perdón y volvés a iniciarte este por, con un nuevo sentido ¿sí? este y ahí te liberás, eso te da libertad esa libertad te da la posibilidad de amar y cuando ames vas a poder crear mucho más ser libre y ayudar al resto en, en una información que vayas transmitiendo ¿no? desde el amor bueno, igual el universo nos trae las respuestas nosotros tenemos que aprender a mirarlas ¿no es cierto? Es, sí, constantemente si no con las repite. reacciones a través del otro si todo lo que veas del otro te pertenece en otra polaridad si el otro se enoja o es intolerante o lo que sea, siempre vas a hablar de que eso te pertenece a vos mismo que eh, no te toleras o, o sos irritable porque eh, te enojas con vos mismo de tus actitudes o todo lo que eh, te demuestra el otro te pertenece. De esa forma te vas a ser responsable de, de lo que te suceda y no vas a perder el poder porque vas a empezar a trabajar en el autoconocimiento para poder eh, eh, evolucionar. ¿Sí? No. de la otra forma si no estuvieras siempre haciendo juicio, viendo que esto es malo esto es bueno, perdiendo eh, todo el día el poder y trascendiendo a que el poder lo tenga el, el resto Cristina había hablado en el bloque anterior eh, el tema del enojo Cris Sí, acá estoy, escuchando atentamente Sí, a través, eh, sí, sí, en realidad yo hablé a través del castigo castigo, ah, digamos castigo. El, castigo, sí. el castigo, claro es ancestral, entonces bueno, el castigo provoca culpa después. Bueno, por eso se generan estas los síntomas también, ¿no? Que genero la culpabilidad, dolor, ¿Castigo, culpa, ¿Castigo, sacrificio, Cris? ¿Cómo, cómo? ¿Castigo, Perdón. sacrificio? O sea, empardando más o menos esos dos eh, sinónimos, o, no sinónimos, esas dos mm, palabras, o...? No, como eso, incluso, digamos, dentro de, de, de... Digamos, desde que el mundo es mundo el castigo que lo, lo puedes aplicar a, a lo, al, al sentir, a lo que nosotros, a lo que es percibir, digamos, está, está impuesto que se transformó, el castigo se transformó en culpa. Lo, sí. lo digo... Este, eh, Porque culpa, culpa es, es dolor, culpa. nosotros hablamos Exacto. de culpa-dolor, por eso la sincronicidad Exacto. de un accidente es un estado de culpabilidad en sincronicidad que genera, esta culpabilidad genera dolor, entonces donde te lastimes sí. está relacionado con la culpa. Exacto. Sí. Exacto Bueno, entonces ahí te das cuenta perfectamente que no existe la casualidad sino existe la sincronicidad de los pensamientos que tienen que ver con que estamos tan conectados que dos personas chocan en una esquina y cada uno eh, se lastime de determinada manera o una manera distinta esa manera distinta habla del sentir de cada uno en, es en específico entonces esa sincronicidad, la vida, es la que nos da eh, para comprender qué es lo que estoy eh, percibiendo o cómo me estoy moviendo en la vida sin poder eh, entender, eh, entenderme o comprenderme, aceptarme eh, siempre a través del juicio nosotros acordate que eh, percibimos de tres maneras ¿no? una manera es la manera que sería la que es descriptiva, la que podemos decir, no, eh, llegaste tarde, como te dije hoy Delia, porque eh, hubo un accidente, esto se detuvo, yo lo vi, eh, entonces eso es una descripción de algo que estoy viendo. La otra es la suposición, llegaste tarde porque seguro no te interesa, o porque seguro, eh, claro, eh, existe cualquier cosa que tenga que ver con el juicio, o de mí, eh, eh, creando una irrealidad que no es, no es real, ¿no? Este, y la otra es el juicio. ¿No? O sea que en esas tres partes de suposición, juicio y la descripción de algo que está sucediendo Es la forma de percibir que tenemos Y eso nos pertenece también Está relacionado con nosotros mismos Hay que aprender a percibirla ¿Cuál sería, ¿Cuál sería, por ejemplo, porque tal vez eh, nosotros no tenemos mecanismos para agarrar y decir Bueno, eh, o sea, estamos automatizados en en una forma tal de percibir que nosotros no, eh, no nos detenemos a percibir de otra manera. O sea que solamente nuestras creencias de repente pasa algo y nos, nuestras creencias o la información que nosotros tenemos la toman y, y la interpretan. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para que nosotros detengamos esa situación y podamos empezar a cambiar esa manera de percibir? Eh, percibir, tomarte más tiempo al observador, agudizar al observador como dijiste vos tomarte más tiempo para el, eh, tomar una reacción, reaccionar porque entender que cuando tenés tiempo podés eh, evaluar si estoy percibiendo a través del de juicio la necesidad o no de, de, de crear algo que no es real o de realmente si soy siendo, estoy siendo objetivo ¿no? y entonces eh, poniéndole un juicio bueno o malo este, y, y de esa forma eh, al tomarme tiempo me estoy dando cuenta de que el otro no existe y que solo está para mostrarme lo que soy y si realmente eh, lo que estoy sintiendo en este momento tiene que ver con lo que el otro me está mostrando entonces eh, si lo veo lo que veo me pertenece. Porque quizás, eh, no sé. Lo que ves en el otro. En el que... otro me pertenece. Mm. Si no, no lo verías. Hay gente que ve algo del otro y el otro no lo ve. Entonces, este, lo esas que. Son veo... proyecciones que nosotros hacemos de nuestro inconsciente hacia el otro. Claro, tiene que ver con la resonancia, ¿Qué pasa, el si... eco. y eso se puede, esas proyecciones se pueden modificar. Y de la misma forma, o sea, agudizando al observador de que, gracias a. La bendición de que el otro no existe, solo está para mostrarme lo que soy y me doy cuenta que me está mostrando constantemente lo que no quiero ver. Entonces lo tomo y cuando ya me, me da poder entenderme a mí mismo en vez de perder el poder, eh, dándole el poder al otro eh, haciéndole juicio. ¿tá? Porque fíjense que nada de lo que vivimos es real, solo es la realidad que le estamos dando en la vida. Entonces si alguien dice algo y yo a mí me enoja, yo me siento víctima Dejo de crear porque estoy haciendo juicio y le estoy poniendo eh, poder a algo que no es real. Ahora, si yo le quito poder y entiendo que el otro está para mostrarme lo que soy, empiezo a interpretar de otra manera cuál es qué es lo que estoy resonando para que el otro haya interpretado esto y se enoje, por ejemplo, y entonces ahí me doy cuenta que eh, puedo mejorar o que quizás en lo que tiene que ver con el feedback no quiere decir que sea real, pero estoy mostrando algo que no quiero ser. Entonces... Eh, de esa manera puedo hacer un autorreconocimiento y ese autorreconocimiento va a hacer que empiece a liderar mi vida, tenga más poder y empiece a amar y al amar pueda dar algo al mundo y va a traer en mi vida mucha abundancia en todos los sentidos porque estoy corriendo el juicio y ese juicio me da a dar, eh, mi vitalidad, mi sistema inmunológico alto porque voy a estar viviendo y reconociendo mi estado de felicidad. Bueno, ¿Cris? Acá estoy, acá estoy, apabullada con tanto. Bueno. No, y, y encima y estamos. Eh, acorta, estás acostando. No? Sí, porque en realidad eh, al principio me hice un matete porque quería encarar para un lado y después este. Eh, bueno, es, es interminable porque necesito las preguntas de ustedes para poder ordenarme, porque es mucha información bueno, Entonces, igual yo creo que nosotros este la, tema lo tenemos que continuar porque es el principio tal vez de, de la sanación de todo, claro, el principio porque la, de la, la, la la percepción no, después en el cuerpo como repercute sí Ahora, una preguntita te puedo hacer vale. antes que le contestes a, a porque David. tiene que ver con lo que le puedas contestar a, a David, exactamente la percepción es un proceso cognitivo que tiene que ver con los sentidos Vos hablas siempre de lo que veo. Sí. Uno puede ver, lo puede oír, lo puede tocar, lo puede oler o lo puede eh, eh, puede sentir el gusto. Sí. Eso es toda percepción. Entonces, es solamente a través de lo que veo, o de lo que veo, de lo que escucho, de sí. lo que siento, de, Todo, lo que toco? de lo que De lo que siento, ¿no? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo veo? ¿Con los ojos del ego o los ojos del alma? Eh, acuérdense que los ojos del ego no pueden ver entonces los ojos del ego es lo que van a interpretar el juicio y, y la suposición eh, y los ojos del alma es, son los que pueden usar la parte descriptiva de, una, de, de algo que suceda y lo que puede hacer que miren para adentro en vez de mirar para afuera que señalar el observador de que lo que sucede es la sincronicidad para que mi pensamiento pensamientos generen lo que estoy generando estar en este lugar, en exactamente en el momento exacto para que la sincronicidad suceda algo que yo tenía que suceder para darme cuenta de qué ¿Sí? entonces ahí me doy cuenta que todos mis síntomas y todo lo que viva en la vida tiene que ver con la sincronicidad del pensamiento para que me suceda lo que me suceda entonces cuando aprendo a interpretar esto Toda mi vida se modifica biológicamente en una forma espontánea porque ya dejo de generar culpa hacia el resto y, y empiezo a generar una responsabilidad de mis pensamientos, haciéndolos conscientes y poder generar un, una mayor abundancia de en todos los sentidos este, y, y vivir en estado de felicidad. ¿Está bien ahí? Hermoso. <risa> bueno, Perfecto. si quieren, lo cerramos ahí porque ya estamos excediéndonos eh, eh, con el tiempo. Y bueno, la idea es no cansarlos y que puedan interpretar todo lo que hablamos de corazón eh, y pedimos que abran sus corazones y no, no, no crean. Me gustaría, me gustaría sí. que se acuerden de la palabra trascender. Bueno, trascender trascender, que tiene que ver con, el, como dijiste, este trascender en el amor, que sería eh, evolucionar, comprender, aceptar, dejar de pretender que los demás sean como yo, cor no quiero que sean. ¿sí? Entonces, eh, nos despedimos de este bloque, eh, agradeciendo a todos los que están acá, abran sus corazones, no nos crean, pero sí saquen su propia verdad, y bueno, experimenten. Eh, experimenten. Gracias por estar y nos vamos a otro bloque.